Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este curso de periodismo de datos que organizan Cipreva y FATPREM. Mi nombre es Damián Profeta, yo soy licenciado y magíster en periodismo y trabajo como periodista, docente y consultor en comunicación. Como periodista trabajé en distintos medios digitales, fui redactor, editor, jefe de redacción y actualmente dirijo un medio de periodismo ambiental que es claves21.com.ar. Como docente doy clases de periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la Universidad del de Salvador, en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, en el Instituto Superior del Profesorado en Bosco y en el Círculo de Periodistas Deportivos. Bueno, un poco de información para presentarme y que me conozcan. Eh, bueno, este es el curso de periodismo de datos, pero ¿de qué se trata el periodismo de datos en concreto? Bueno, se trata de una una práctica relativamente novedosa, que no tiene más de 10 años con esta denominación, que lo que hace es combina el aprovechamiento del poder de la tecnología con el olfato periodístico tradicional para encontrar historias ocultas en grandes bases de datos y poder narrar historias entendibles para un gran público. Y este periodismo de datos viene de la tradición del periodismo de investigación, por supuesto, aunque no es solamente periodismo de investigación, y tiene características propias y diferenciales. En principio, el contexto en el que se inserta y el contexto que lo posibilita. Hay tres factores de la actualidad que permiten el periodismo de datos. Por un lado, el gran poder de procesamiento de la información de las nuevas tecnologías, Asimismo, la enorme disponibilidad y accesibilidad de información en Internet, por ejemplo. Y el tercer factor tiene que ver con un movimiento ciudadano global que reclama mayor transparencia, mayor acceso a la información pública y mayor apertura de parte de gobiernos y empresas. Asimismo, el periodismo de datos tiene algunas características propias. Por ejemplo, se suele practicar en equipos, se habla de equipos de periodismo de datos, las redacciones tienen equipos de periodismo de datos, eso no significa que no se pueda hacer de manera individual, pero es más difícil, requiere mayores habilidades, y quizás el alcance eh, o la intensidad de esa práctica periodística no es tan grande como la que se puede ejercer en equipos. Y estos equipos son multidisciplinarios, porque además de tener periodistas, tienen diseñadores, programadores, analistas de la información y otros perfiles profesionales. Además, tienen casi de manera omnipresente un elemento característico del periodismo de datos que tiene que ver con las visualizaciones interactivas, gráficos que tienen algún nivel de interactividad o dinamismo que le permite a la audiencia recorrer y entender la información y a veces hasta jugar. Bueno, yo me voy a acompañar de una, de una presentación PowerPoint, unas filminas, diría al presidente, eh, que me van a ayudar para ordenar cosas que les quiero contar y que cosas que quiero compartir con ustedes. Bien. Vamos a la presentación. Bien. Bueno, por supuesto, esta es la introducción al curso de periodismo de datos de CIPREVA PadPREM. Y... Bueno, el periodismo de datos, ya les di una definición, que es difícil definir al periodismo de datos porque además es una disciplina que evoluciona permanentemente. Pero podemos decir que el periodismo de datos ofrece nuevas posibilidades para ejercer el periodismo, combinando el poder de la tecnología con cuestiones tradicionales del oficio, eh, los datos ayudan a brindar una visión más acabada y profunda de la realidad que siempre es compleja. Además, los datos ayudan, por lo menos, a romper con la abstracción, porque los datos permiten que eh, a través del periodismo de datos sean comprendidos y entendidos y apropiados por eh, grandes públicos. Y por último, Podemos decir que las historias se vuelven interactivas y multidimensionales. Bueno, los periodistas, las periodistas de datos, tenemos que ser como John Snow. Y John Snow no es el de la serie. John Snow fue un médico que a mitad del siglo XIX fue contemporáneo de una epidemia de cólera en Londres. 1854, y John Snow, por supuesto, no era periodista, ya dije, era médico, y no hacía periodismo de datos, pero tenemos que inspirarnos en el trabajo de John Snow a la hora de pensar el periodismo de datos. John Snow, preocupado por esta epidemia de cólera que azotaba los barrios londinenses, tuvo una idea. En ese entonces, vale, vale aclarar, no estaba la teoría microbiana de la transmisión de las enfermedades, sino que se pensaba en, una, en lo que se llamó teoría miasmática, que se creía que, bueno, la enfermedad estaba en el aire y, y, y esto de esta epidemia de cólera, es, no es casual que hablemos de esto en, en este contexto de pandemia del coronavirus, ¿no? Y John Snow, con la ayuda de, de un par de, de curas locales, consiguió un mapa de, de Londres, específicamente de, del barrio en el que él vivía, y lo que hizo fue... Mapear la información, algo que el periodismo de datos hace todo el tiempo, mapear la información. Esto es, fue recorriendo el barrio y en un mapa iba poniendo las víctimas, los muertos de cólera. E iba haciendo una rayita en cada vivienda ubicada en el mapa donde había un muerto. Y empezó a ver que en determinado lugar había mayor incidencia del cólera, había mayor cantidad de muertos, los muertos se apilaban en su mapa, y dijo, acá debe haber algo particular, acá hay algo para observar, algo sobre lo cual desarrollar hipótesis. Y empezó a ver por qué ese lugar era particularmente eh, mortal, y empezó a sospechar, elaboró una hipótesis, bueno, acá hay un, una bomba de agua, recordemos, en esa época eh, el agua de la ciudad eh, se distribuía en determinadas bombas ubicadas eh, en determinados lugares, la gente iba de su casa a la bomba, juntaba el agua y se volvía a su casa. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a clausurar esta bomba de agua. Y la enfermedad empezó a mermar. ¿Qué pasaba? Estaba la idea en ese barrio de que esa bomba de agua tenía agua más rica que la de otros lugares. Entonces, mucha gente, no solamente quienes estaban alrededor de esa bomba, mucha gente iba de sus casas y de sus barrios a esa bomba de agua, a juntar esa agua más rica. ¿Qué pasaba? Era el foco de la infección. y Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué? Bueno, resulta que en ese pozo, en esa bomba, había un pañal infectado con cólera y estaba distribuyendo la enfermedad a toda la ciudad. Y el haber mapeado la información sirvió para ver información que de otra manera no podría haber sido vista. Por ejemplo, la incidencia de la enfermedad geográficamente y poder detectar cuál era el punto, la causa. Y, y había algunas cuestiones que, porque los datos no siempre terminan de explicar toda la realidad, había ciertas cuestiones que cuestionaban, valga el juego de palabras, a la hipótesis de John Snow. Había una fábrica, al lado de la bomba, y muy pocos obreros tenían cólera. Bueno, entonces había que seguir investigando por qué los datos disponibles contradicen la hipótesis. Bueno, pasaba que adentro de la fábrica había otra bomba y la mayoría de los trabajadores, los obreros, tomaban de esa bomba y no de la que estaba en la calle. Bueno, esto también es un juego, una práctica dentro del periodismo de datos testear los datos, ponerlos a prueba, contextualizarlos, ver aquellas informaciones que contradicen o cuestionan nuestras hipótesis y a partir de ahí contar una historia. Y quizás hacer como Jon Snow, de mapear la información, llegar a una historia y hasta salvar vidas. A mí me gusta la historia de john Snow, el mapa de john Snow y... y que nos sirva de inspiración a la hora de pensar el periodismo de datos. Pasamos a otro mapa. 150 años después, pleno siglo XXI, 2005, un periodista pero a la vez programador, Adrián Jolobati, trabajaba en el Chicago Tribune, diario estadounidense, el primero en el mundo eh, de ser diario tradicional y abrir su sitio su sitio web. Entonces ya estaba haciendo historia el Chicago Tribune y en 2005 hacía casi 10 años que existía el sitio web y Adrián Jolobati, este periodista y programador creó algo que hasta ese entonces no existía que era un mapa del crimen brindado por un medio y era un mapa interactivo con las herramientas que había en 2005, por supuesto eh, que permitía mapear y conocer los índices de criminalidad según las denuncias que había en el Departamento de Policía de los barrios de Chicago. Era el Chicago Crime Map o el mapa del crimen de Chicago. Y permitía a, a la audiencia, ya pensando esto como un servicio, ¿no? el periodismo de datos también tiene que pensarse como un servicio, que permitía tomar decisiones. Bueno, ¿a qué barrio me voy a mudar? en dónde hay que definir políticas, por ejemplo, de, de combate al crimen, en dónde voy a mandar a mis chicos, chicas, chiques a la escuela, por qué barrio voy a caminar a la noche, en cuáles no, y tantas decisiones que se pueden tomar a partir de conocer los índices de denuncias de delitos en mis barrios, en mis ciudades. Hoy se habla mucho de mapas del delito, bueno, pero en ese entonces no y no lo ofrecía un medio de comunicación, entonces fue un hito que combinó las habilidades periodísticas con, con las habilidades de programación y puso información de interés público en un mapa interactivo y, y sirve como primer hito de lo que un par de años después hablaríamos y llamaríamos periodismo de datos. El primer equipo de periodismo de datos propiamente dicho, fue en The Guardian, el diario británico, y ellos crearon el blog de datos para ir contando esta experiencia, además de publicar las notas. Eh, hoy el, el fundador de, del blog de datos y del equipo de datos de The Guardian es el jefe de datos de Google. Imagínense. Y antes fue el jefe de datos de Twitter. Imagínense. Eh, las habilidades y la importancia de este trabajo en The Guardian. En Argentina también tenemos periodismo de datos y cada vez más. Van a ver, empezó embrionariamente La Nación a imagen de lo que un par de años había sido y es eh, el blog de datos de The Guardian y se creó La Nación Data en 2012. Tres años después... Clarín, su gran competidor, Némesis, eh, creó Clarín Data, pero tuvo muy poco desarrollo y esta es una de las cosas que caracterizan también al ejercicio del periodismo de datos. Hoy por hoy es iniciativa muchas veces de periodistas que si dejan de estar en ese medio, la iniciativa en el medio no puede ser sostenida. Esta es una realidad, sobre todo en América Latina. Yo la, la abordé a esta realidad del periodismo de datos en América Latina para mi tesis de maestría. Y pude ver que muchos medios, como por ejemplo Clarín, perdieron su, su iniciativa de datos porque el grupito de periodistas que la impulsaba y que tenían interés se habían ido del medio porque lo despidieron o porque se fueron a otro lado. Y se perdía la iniciativa. Entonces, hoy Clarín Data no existe. Hay un archivo de, de las notas pero no está en funcionamiento. Pero sí tenemos, a partir del año pasado, 2019, eh, comandado por eh, Sandra Crucianelli, una periodista impulsora, promotora, educadora del periodismo de datos en Argentina, que es, eh, gracias a, a una beca en el centro Knight estuvo en, el, en los orígenes de, de la Nación Data, Sandra Crucianelli, eh, y ahora lidera eh, la unidad de datos de Infobae, Infobae Data. Y también el año pasado, a, la inicia, a partir de la iniciativa de un periodista muy joven que se llama Ignacio Ferreiro, A24.com tiene su sección de, de datos, A24 Data, tiene un boletín muy interesante, después les voy a poner el link para que se suscriban si les interesa profundizar y continuar esto por fuera del curso, porque comparte iniciativas, experiencias, herramientas, trucos, consejos, muy interesante, a mí me sirve de formación semanal también ese boletín de, de Ignacio Ferreiro. Pero no solamente tenemos los ejemplos que les estoy mencionando que tienen sus equipos de periodismo de datos, sino que, la verdad es que las visualizaciones de bases de datos llegaron para quedarse, cada vez hay herramientas que simplifican esa práctica y muchos otros medios, como por ejemplo Info, eh, Minuto 1, pero también la voz.com.ar, la voz del interior, pero la web, eh, hacen mucho trabajo eh, periódicamente con manejo de datos. Y generación de piezas de periodismo de datos. Quizás no las grandes investigaciones, pero sí piezas que trabajan con bases de datos y que visualizan la información y la hacen entendible para un gran público. Y que son las características del periodismo de datos. ¿Qué pasa con el periodismo de datos? ¿Por qué nos explota el periodismo de datos en nuestras redacciones y en nuestros medios? Porque, como dice Jesús Flores de la Universidad Complutense de Madrid, el periodismo de datos requiere unos conocimientos, y unas habilidades que todavía no se enseñan de manera sistemática y sostenida en las carreras de periodismo, de sobre todo de, del mundo hispanohablante, porque les diría que en Estados Unidos ya es parte de la formación clásica del periodismo, del periodismo en general, y en, eh, en Inglaterra, por ejemplo, también, pero... En España y en el sur global, pero en particular América Latina, son muy pocos los casos donde se enseña periodismo de datos en las carreras de grado, en las escuelas de periodismo. Yo tengo el orgullo de eh, dar periodismo de datos como una materia en el ciclo de grado de la Universidad Nacional de Avellaneda, una materia, de Avellaneda, perdón, una materia específica que se llama periodismo de datos, y que fue un caso eh, un, un caso único en la región, hoy por hoy hay otras carreras que incorporan ya sea vía currículum oculto es decir, dentro de una materia que se llama X, meten fuertemente el periodismo de datos, sean cursos extracurriculares, porque muchas redacciones están incorporando perfiles profesionales que por lo menos sepan trabajar con grandes bases de datos, que la verdad que hoy es parte del ejercicio profesional cotidiano, poder trabajar con información pública, con bases de datos, porque hay una creciente datización de la sociedad, de la información que circula y las y los periodistas tenemos que tener herramientas para buscarlas, encontrarlas, procesarlas, analizarlas, interpretarlas y contar historias a partir de esas bases de datos. 10 propuestas del curso de periodismo de datos. Bueno, principio, que no le tengan miedo a números, cifras, valores, porcentajes, que acepten que las hojas de cálculo y algunas fórmulas son parte del quehacer periodístico cotidiano, que todo puede ser una base de datos, todo podemos convertirlo en una base de datos o todo podemos volcarlo en una base de datos desde la cifra de pobreza hasta un discurso presidencial. Muchas veces se hace como ejercicio después de la apertura de sesiones. Bueno, ¿cuáles fueron los términos más usados y los temas más abordados? Y se puede comparar con los términos utilizados en otros momentos históricos por otros y otras presidentes y presidentas. Perdón, se me salió. Ahí está. Que sepan usar algunas herramientas de la web, de publicación, de graficación, de conversión, entre otras, que sepan buscar en Google más allá de lo evidente, con búsqueda avanzada, con comandos específicos que nos van a ayudar a ganar tiempo para encontrar lo que queremos encontrar, que los datos no tienen por qué ser fríos, si hasta como vimos el ejemplo de, de nuestra inspiración, nuestro inspirador, John Snow, los datos pueden salvar vidas, tienen historias detrás los datos, que tenemos que salir a buscarlas también. No se trata solo de datos y de base de datos, se, se trata de contar las historias de las que hablan esos datos. Que conozcan el, el funcionamiento de algunos aspectos del Estado, por ejemplo, el acceso a la información pública, que ya desde esta clase vamos a empezar a verlo. Y que sean activistas del acceso a la información pública y sobre todo en formatos reutilizables. Un eslogan que le podemos poner a este curso es muerte al PDF. El PDF es un, una cápsula que atrapa la información y no nos permite reutilizar la información, ni siquiera procesarla, y nos requiere de un trabajo extra de desencapsular a esa información y que los estados no nos tienen que dar la información en PDF. Las instituciones públicas o las privadas con fines públicos nos tienen que dar la información en formatos utilizables y reutilizables, en formatos abiertos. Ya vamos a, ver, a hablar de esto. Y por último, que puedan combinar datos gráficos y testimonios en una historia que valga la pena. Y, por supuesto, son cinco encuentros, cinco módulos, que se queden con ganas de más para profundizar, para continuar esto que vamos a iniciar en este curso. Y por supuesto vamos a trabajar con algunas herramientas. Las hojas de cálculo de Google, Google Spreadsheet, que como son online nos permiten conectarlas con otras herramientas, como por ejemplo Google Maps, Flourish, una herramienta muy atractiva para generar gráficos interactivos, Infogram también nos sirve para gráficos interactivos y fttt una herramienta que si no la conocen, la tienen que conocer. Es If This Then That, en inglés. Y permite conectar servicios para generar resultados nuevos. Por ejemplo, nos permite scrapear, es decir, rascar, absorber información desde Twitter y construir bases de datos acerca de términos, hashtags, eh, búsquedas, personas, un montón de cosas. Vamos a ver. Y, por supuesto, también los formularios de Google que nos van a permitir, por ejemplo, salir a buscar la información y utilizar un instrumento de recolección como son eh, las encuestas o los sondeos. Y para cerrar estas esta filminas, estas diapositivas de PowerPoint, les cuento que vamos a hacer algunos trabajos prácticos. Ustedes lo van a compartir en un blog de trabajos prácticos a los que le da, les voy a dar acceso. A este blog, ciprevadatos.blogspot.com, que venimos trabajando hace tres años. Este curso se da hace tres años, esta es la tercera vez, pero es la primera que eh, damos de manera online. Que supone un gran desafío, pero también una gran oportunidad, porque estamos llegando a periodistas interesados e interesadas de todo el país. Hay más de 50 inscriptos y, y esa es una gran oportunidad. Vamos a ver cómo sale, estamos aprendiendo sobre la marcha con ensayo y error. Eh, vamos a, a ver cómo sale. Bien, yo les mando un saludo y nos estamos viendo en próximos videos y en encuentros en Zoom que, que seguramente vamos a tener. Les mando un saludo.